No, mi amor, yo estaba acotada, ya eran las 12 de la noche y yo estaba acotada, que no había nada, las luces estaban apagadas y todo. Y yo estaba rezando acotada en la cama, pero y los tiros, pero yo pensé que era por ahí por la calle. estuve entonces cuando yo no me levanté de una vez, yo esperé, entonces cuando oí la gente hablando, no, que fue para arriba, que esto, y yo me levanté y vine, entonces nos pusimos de que hablar ahí cuando dijo una persona, pero mira, fue la puerta, ay mira, fue y fue a esto. Entonces vimos todo. Y nada de que fue un motor que pasó, un motor negro. No, yo no tengo problema, ni el hijo mío que vive aquí conmigo, no tenemos problema con nadie, nosotros duramos hasta las dos y ella a las dos y media sentamos, como no tenemos problema con nadie, tú ves. Uno ni sabe cómo explicarlo porque uno, tú sabes. Tal vez andaba un loco y le cogió con, con la casa, digo yo. No encontró a quien tal vez tirarle y dijo, dame tirarle a esta. Diría yo, tú ves, porque yo no tengo problema. ¿Cómo su si nombre? Senaida Tavares.